Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor.com.de Antes de iniciar queremos darles las gracias a todos ustedes por su apoyo ya que gracias a ustedes llegamos a 50.000 seguidores aquí en YouTube Les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones y Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel local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 un roce con la policía nunca andaba armado, nunca había caído preso en su vida. En el plano nacional, las recientes lluvias produjeron una leve mejoría en los sistemas de abastecimiento de agua potable al Gran Santo Domingo, pero esta apenas duraría dos o tres días, ya que las precipitaciones se detuvieron, por lo que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo CAS mantiene activado sus mecanismos de emergencia, mientras el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado INAPA informó de al menos 18 sistemas fuera de servicio de manera parcial debido a la sequía en distintas partes del país por lo que más de 111 mil personas padecen las consecuencias ambas instituciones exhortan a racionalizar el agua mientras se auxilian de camiones cisternas para abastecer aquellos sectores y comunidades donde el líquido es más precario la sequía se siente con mayor fuerza en la línea noroeste en el plano internacional, los dominicanos residentes en Nueva York Dijeron que se preparan para regresar a la República Dominicana Tras conocer que el presupuesto de Estados Unidos Que sometiera al presidente Donald Trump para el próximo año Incluye sustancial rebaja en salud, vivienda y educación Sostienen que la decisión del presidente Trump es inhumana Al rebajar el presupuesto a estas dependencias De las cuales decenas de millones de estadounidenses Necesitan cada vez más en la sección de farándula, la intérprete de música urbana La Insuperable negó la existencia de un líder en el género urbano dominicano culpando de esto a la falta de compañerismo y al egoísmo. Durante su participación en la entrevista de Te Parranda en YouTube la cantante enumeró diversos puntos por las cuales considera nadie puede llamarse líder en el género en la República Dominicana entre los que destacó la falta de capacidad de reconocer el trabajo que están realizando algunos de los exponentes. Con relación a incursionar en el cine, no descarta la posibilidad de participar en alguna película local y confesó que recibió una propuesta por parte del productor Roberto Ángel Salcedo, pero que la rechazó por asuntos monetarios. Eh, tuve una propuesta eh, este año. El eh, Robertico, sí, tuvo una propuesta, lo que pasa es que monetariamente. No quedaron. No quedamos. ¿Cómo no va te... a ser? <risa> pero el Nahuera habló conmigo y me dijo que es el final. <risa> El final de los muñequitos Roberto, bueno, vale. tal vez va bien, pero imagínate. Finalizamos con el video de la sección de Todo un Poco, donde hoy ha sido viral desde horas de la mañana, el momento en que un niño de unos dos años baila de forma muy alegre el himno nacional, en el momento en que se realizan las honras patrias en un colegio de este país. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor.com.de. Antes de finalizar les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube donde ya llegamos a 50.000 seguidores y dar clic a la campanita de notificaciones además de seguirnos en las redes sociales arrobatelenor.com.do en Facebook, Twitter e Instagram Gracias por su sintonía y será hasta la próxima